Buenos días, somos los alumnos de secundaria del Centro Educativo Ponce de León y hoy queremos presentaros nuestro centro. Venimos a clase todos los días de 9 a 3 de la tarde, pero si tenemos alguna asignatura suspensa, necesitamos refuerzo, repasar para algún examen o tenemos logopedia los profesores nos citan algún día para que vengamos a las 8 de la mañana, normalmente los refuerzos son los viernes. En clase somos personas con distintas capacidades, por eso contamos con intérpretes y profes de apoyo que nos ayudan a que todos aprendamos respetando nuestros ritmos. Hay asignaturas en las que no tenemos libros, pero utilizamos Chromebook y trabajamos en grupo, haciendo actividades divertidas. En las asignaturas de ciencias hacemos experimentos en el laboratorio, o el profesor hace demostraciones en el aula y aprendemos cosas muy interesantes. Esto es todo, espero que os haya gustado nuestro centro y nuestra etapa. Hasta pronto.